Mi trabajo es tradicional, ¿no? Siempre es para, para nosotros mismos, ¿no? la, para las hijas, para las nietas. Cuando me piden que haga para una corona, entonces, pues, eh, si tengo tiempo, me pongo a hacer, ¿no? y, ese, y ese tejer es muy bueno. Está tejiendo la vida, el pensamiento de uno. Eh, un primo se, se casó con, con una señora que tejía muy bien y esa señora era muy buena gente. Un día se me ocurrió decirle, vea por favor, ¿por qué no me enseña a urdir una faja? Y yo le hago unos 100 huecos para que siembre la mata de barbacuano. Ya me, me iba indicando con toda la paciencia y ya le aprendí a, a aburdir, a armarlo, a comenzar a tejer. No voy a decir que inmediatamente aprendí, pero, pero el dibujo sí me salió. Y de eso pues comencé a, a practicar nomás. La simbología la aprendí antes de, de eso, ¿no? Yo conocía a una ancianita y entonces ella comenzaba como a contar. Esto se llama así y este tiene este cuento. Eh, este es el volcán. Este es la culebra que se comía a la gente. Bueno, así. Y para mí es como la historia de, de, de aquí, de Sibundoy. Pues en ese momento yo jamás pensé que eh, lo que ella me estaba contando um, podía tener algún día como un valor, ¿no? Yo cultivo maíz, cultivo cunas, arracacha, tomate, para poder mantenernos, porque solo con el tejido nomás uno no, no, no le alcanza a vivir. Esta es mata de frayjoa Y esta es mata de naranjilla, los chilacuanes, el aguacate. Este también es mi remedio para poder prepararle para que nunca le falte cualquier peso. Yo tejo de todo, eh, hago ruanas, eh, individuales, cojines, chalecos, los chumbes, las mantas. El chumbe es la que tengo puesto, esta, las bajas anchas que nos colocamos para poder sostener la manta. Pues yo desde muy pequeñita, de, tal vez de pronto de, de cinco años, Comencé a hacerle daño a mi mamá y tejido que tenía, se iba de compadre a las, a las fiestas y mientras no estaban yo era muy dañina y por dañina me sabían dar juguete porque por allí yo creo que desde la edad de muy pequeñita pues ya tenía ideas de comenzar a, a trabajar o a mejorar y su mí. Es la satisfacción grande que del tejido que, que Dios me ha dado ese don tan grande que solo a mi Dios le agradezco porque soy partera, soy Dios uh, arreglo las visiones y soy médica reconozco las enfermedades y conozco muchas plantas para poder defender a la comunidad. Cuando yo era niña, tenía unos 6 años, miraba que, que tejía mi mamá, eh, mi abuela, ¿no? Eh, yo le decía a mamá, decía, ¿por qué teje? Decía, no, decía, esta es una fajita para asegurar nuestra manta. Y aquí se, se plasma nuestro pensamiento, nuestra comida. Todo el alimento, todo lo que uno come, to, toda la medicina tradicional, todo se plasma aquí, ¿no? Y esto, esto sí es lo nuestro, ¿no? todo lo que es tejida, telas, tejidas para, para bolso, el sallo, las correas, todo que se saca, variedades de, de tejido, eso sí es de la comunidad Kamanshá. Para hacer un sallo uno compra la lana y, y a la ovilla, Alista las huascas, las medidas, el metro. Las varitas, y empieza a urdir. Este negro significa la madre tierra. Este el blanco, que somos bien pacíficos. El azul, que tenemos muchas fuentes hídricas aquí en nuestro valle. El rojo, el rojo que derramaron mucha sangre nuestros antepasados. Nunca pensé que esas historias eran muy valiosas. Simplemente por curiosidad las, las investigaba yo, ¿no? Es una, una artesanía muy bonita y es única. Y esto es todo, como usted habrá visto, no es hecho a máquina, todo es a mano. Hasta el último detalle, todo es a mano, no es que se, se utilice máquina. ¿no? En mi niñez, yo sufrí eh, muchas humillaciones por saber mi dialecto, mi cultura. Me siento hoy en día recompensada, porque no perdí mi dialecto. A pesar de tanta humillación, no perdí mi dialecto. Ni mi pensamiento, y siempre viví luchando de... Pues que era indígena, indígena hasta morir. No es que el indígena no se hace, es, ¿no? Hasta morir. Los invitamos que nos visiten aquí en el Putumayo, en San Francisco que también todavía existimos los artesanos, los propios camancha y, y vengan a visitarnos.